Hola amigos nicotecnianos, bueno, en este segundo video de clase teórica les muestro cómo usar, mejor dicho, cómo instalar o prepararse para usar el programa Photopea. Foto, ¿sí? Como les dije, tenemos varios programas acá vamos a usar este Photopea porque me resulta más práctico lo más probable es que todos los puedan usar, no hace falta instalarlo así que directamente acá, en lo que es el navegador de internet, van a escribir Photopea. Pea. Ahí está, fotopea.com Directamente los, los envía a este sitio En el cual ya están en el programa ¿sí? no, no hace falta descargar ni hacer nada Este programa es muy similar a lo que es Photoshop Muy similar a lo que es GIMP eh, es, es muy igual a los programas de edición de, de imágenes De hecho, puedes eh, editar, fíjate eh, Archivos Photoshop, Illustrator, GIMP eh, Archivos RAW, esto son cosas ya un poco más como avanzadas, pero tenemos un montón de cosas. ¿sí? Podemos abrir, eh, crear un proyecto nuevo, abrir desde la compu. Mira, usar plantillas de Photoshop. ¿sí? Así que está buenísimo. Y mira, algunas eh, plantillas de demostraciones. ¿sí? Por si quieren. Como ir probando. ¿Qué se puede hacer con esto? ¡Fua! Lo que no se puede hacer. Bueno, mira. Eh, si quieres hacer imágenes para redes sociales, foto de perfil banner, eh, miniaturas para youtube, o sea, lo que se te ocurra, lo que se te ocurra, de hecho me gustaría que me dejen dicho para qué lo usarían, como para, eh, si les parece, hacemos un proyecto en base a, a lo que les gustaría usarlo, ¿no? Para que lo que les gustaría usar. En principio, vamos a usar algunas herramientas de retoque para hacer algunas imágenes tipo fotocomposición. Eh, no me, no, no me pide acá alguna, algún requisito especial de, de uso de programa O sea, nada de 64 bits, 32 bits Esto requiere que más o menos la conexión de internet sea buena Porque fíjense que es una herramienta online sí Así que en ese sentido, bueno, eh, traten, traten de, de que la conexión sea medianamente buena Así que bueno, mira por ejemplo podemos usar un proyecto nuevo Ahí está. Y fíjate que tenemos plantillas. O sea, ya recursos que alguien más armó para poder usar. O podemos crear los nuestros propios. Si le ponemos el nombre de nuestro archivo. Y los tamaños. En ancho y en alto. Y también la resolución. Que esto lo vamos a ver después. Acá tenemos algunos formatos que ya están más o menos prearmados. Fíjate, podemos para una página, un, una página de Facebook. O sea, la parte de arriba de la página de Facebook. El cover o la portada. Ahí está, y no me salía. Eh, para un evento, una portada para un grupo, mira un formato de imagen para Instagram, para la, para la historia de Instagram, para la foto de perfil de YouTube, el cover, mira de, del, del canal de YouTube también, el perfil de Twitter o la cabecera de Twitter. Fíjate ya con esto podemos dejar prearmado para lo que necesitamos. Digamos que queremos hacer para una historia para Instagram. Ahí está, tocamos acá y fíjate que acá se ponen automáticamente las eh, las medidas. Y acá tenemos también plantillas, fíjate que podremos usar alguna de estas plantillas como base sí, si quisiéramos Así que, bueno, depende, depende que quieras Si querés usar una de estas, clic acá Y si no, con estas dimensiones en blanco Tocas acá crear y listo, ya tenemos acá nuestro lienzo Con nuestro, nuestro proyecto por hacerse Bien, solamente voy a decirte algunas mínimas herramientas Como para no empastarte mucho ¿Y cómo se divide el espacio de trabajo? Toco F11, ¿sabes qué? Para que se me vayan las pestañas de ahí arriba Toco F11 y se me hace pantalla completa Ahí está, ahí me parece más cómodo Bueno, mira, a la izquierda vas a encontrar Todas tus barras de herramientas Todo esto son las herramientas con las que vas a contar Para poder trabajar en tus imágenes Puedes hacer miles de millones de cosas, ¿sí? Es muy completa A la derecha vas a encontrar tus ventanas Como por ejemplo la ventana de capas eh, estas ventanas que también son como de ajustes, cosas complementarias La ventana historial, cada cosa que hagamos se va a ir guardando acá También acá hay muestras, esta está como en solapa, ¿sí? historial, muestras, acá tenemos capas, canales, trazados Esto chicos es realmente muy similar a lo que es Photoshop, así que nos vamos a divertir bastante Después cada herramienta que agarren acá de su barra de herramientas van a ver que acá arriba Acá arriba se transforman estas opciones Fíjense, cada una que agarro, o no que agarras Vas a ver que se transforma y, y cambia ¿sí? Entonces eso tiene una, una utilidad Cada herramienta con sus opciones Y después por último tenemos acá arriba El panel de archivo, editar y demás Esta, Este panel de herramientas sería también O de, de menú eh, También eh, son, son opciones alternativas opciones complementarias mejor dicho para trabajar sobre nuestra imagen o sea podemos trabajar sobre lo que es el documento de hecho podemos guardarlo como un formato de photoshop u otro tipo de, de archivos como con transparencia png o jpg para compartir en redes sociales imprimir eh, ¿Qué más tenemos podemos copiar pegar transformar trabajar con algunos ajustes de, de la imagen los colores Creación de capas, selecciones, realidad tenemos un montón de cosas. Por ahí están viendo esto pensando, uy, es chino básico, pero <ríe> yo lo miro y me quedo como cuando un niño entra en una juguetería y dice, wow quiero todo esto, bueno, quiero todo esto. No se preocupen. Cosas similares y pongan <ríe> atención en esto. A ver, fíjense, con la tecla Z van a activar el zoom, o sea, Z de zoom. Y en este caso fíjense que ya viene con el símbolo de más, yo hago clic y voy entrando y si toco la tecla Alt, se transforma en un menos, o sea, me salgo si no acá arriba, igual que en el Inks Inkscape <ríe> nunca me sale, tienen acá también el de ingresar, ¿sí? si no acá activo el de salir y ya está, fíjate automáticamente, entras o salís y también igual que los otros dos programas, el Inks Inkscape y el Krita, con la barra espaciadora vas a poder transformar tu cursor, ¿sí? tu mouse En una manito, la manito es para Moverte por el lienzo Si no, tocas acá la manito Y te mueves por el lienzo también ¿Por qué te digo estas herramientas? Porque son <ríe> súper importantes Para poder movilizarte por el espacio de trabajo Mira, A ver Fíjate que ni siquiera tengo Los deslizadores, las barras de los costados Para poder moverme, así que te toca <ríe> Moverte desde acá ¿sí? Si no, no importa, no te preocupes Porque hay otras, hay otras formas también la capa está bloqueada. Bueno, acá, ¿qué vamos a poder hacer? Mira, siempre lo recomendable es volver a la herramienta mover. ¿Qué vamos a poder hacer? Vamos a poder crear un montón de eh, objetos y cosas eh, digitales. De hecho, esto hasta, hasta acá mismo podríamos trabajar en lo que es eh, herramientas vectoriales, herramientas de dibujo, eh, de dibujo digital, muchísimas cosas. Si querés insertar una imagen acá, archivo... Eh, abrir y colocar acá está, abrir y colocar y colocas una imagen y puedes ir probando de eh, hacerle cosas ¿sí? cortarla, pegarla, pintarla lo que se te ocurra, de hecho por acá tenés un pincel ahí está y podrías pintar como fíjate muy similar al Krita, ¿sí? lo mismo con las otras herramientas y fíjate, editar acá tengo deshacer rehacer sí o si no paso adelante ahí está y acá, acá también tenés, eh, tenés eh, Paso atrás, control Z ¿sí? Que es volver siempre pasos hacia atrás Pasos hacia atrás y pasos hacia adelante Control eh, Shift Z Y te digo una cosa, empezás a ver algo Similar, todos los programas se basan En lo mismo, control Z es ir hacia atrás Control Shift Z es ir <risa> Hacia adelante, eso lo vas a encontrar Siempre y es un atajo de teclado O una herramienta súper útil Que nos va a ir bien siempre, así que A tenerlo en cuenta, bueno eh, no voy a decir más, no voy a decir más, lo voy a dejar por acá. Las próximas clases vamos, vamos a estar creando eh, este proyectito y ya les digo, si tienen alguna recomendación de algún tipo de elemento o recurso visual que quieran hacer, bienvenido sea, me lo dicen y trabajamos en ese tipo de proyecto. Tenemos muchísimo para hacer acá. Por último, acá, acá este botón de cuenta, fíjense. Pueden, o sea, la versión libre. Eh, tiene cierto límite con recordar cuántos pasos hacia atrás puedes dar y en premium tiene, tiene otras cositas más como no tenés publicidad puede que te parezca alguna publicidad molesta pero bueno son esas cositas ¿sí? eh, y si no acá bueno tenés formas de pagar esto qué sé yo eh, bueno nada más con respecto a esto Nada, en fin, yo creo que hasta acá estamos súper bien, creo que este programa es súper completo y la verdad te va a divertir y ayudar a crear cualquier tipo o cantidad de recursos. Así que, listo amigos, estén preparados, que en, el próximo, en la próxima clase nos encontramos y la sacamos al estadio. Listo, chao, hasta la próxima. Chao, chao.